Le pegó mal él, Dianina Latorre destrozó a Laurita Fernández y Florencia Peña. Dianina Latorre es conocida por su frontalidad, en algunos casos, extrema, que le permitió cuestionar a las máximas figuras de la televisión argentina desde el programa de Ángel de Brito, algo que pocas panelistas animan a hacer. De hecho, en la televisión lo más común es lo corriente, personas que buscan mantenerse en la pequeña pantalla siendo obsecuentes con el entrevistado y preguntando solo lo políticamente correcto. Sin embargo, Dianina hace exactamente lo contrario y le va muy pero, no conforme con ser la más picante de las integrantes de Los Ángeles de la Mañana, por Canal 13. Usa sus redes sociales para divertirse, y no perdona a nadie. Ya acaba de demostrarlo con una serie de tweets que, con toda seguridad, traerán muchísima polémica. Avicen la Laurita Q. Los jurados no se paran en las coreos. Laurita no tendría que quitarle protagonismo a la madre. Dejen de tratar a la mamá de Laurita como si tuviera 90 años. Es una mujer joven. Tiene 57. A Flore Peña le pegó mal el polamor. Laurita en las devoluciones habla de ella. Pobre madre. Laurita en la devolución habla de su hogar. Mamadera. Avicenle Q es jurado, ya no es participante.